Esta pregunta no estaba en la lista, pero bueno, es una pregunta improvisada y quiero hacer a ver, que pa que no quise ni decírselo, para que no estuviera preparada <risa> Mira, mira, está nervioso. Pregunta muy interesante Y a ver, ¿a mí me consideras atractivo? La ¿Eh? <risa> <risa> No se la esperaba. ¿eh? <risa> ¿Vas a cortar esa sí. pregunta. <risa> si te preguntan, diles que Isaac te lo contó, pero a mí me lo contó Lola Hola a todos chicos y chicas de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en el mundo, y a la hora que estén viendo este video. Yo soy Isaac Real, pero hoy no me encuentro solo, me encuentro con mi amiga Esvietlana, ¿lo dije bien? Bien. Eh. Significa luz. Luz. <risa> Luminosidad. Pues entonces, eh, aquí, Esvietlana es una chica rusa, que vive aquí en Almaty, Kazajistán, y por lo que pueden apreciar, habla español. Así que, Esvietlana, no sé si estás de acuerdo en que te hagamos unas cuantas preguntas. Ah, sí, claro, puedes hacerme Sin problemas. preguntas. Sin sí. problema. Las tengo en el teléfono porque no me acuerdo. <risa> Pregunta número uno. ¿Dónde aprendiste español? Ah, yo aprendí español en mi universidad uh -huh. cuando yo estudié Relaciones Internacionales. Qué bien. Sí, y yo tuve creo que 18 años. Se podría como que elegir alguna lengua extranjera, yo elegí español. Voy a contar por qué. Entonces una vez con mis amigos yo fui a un club a nocturno latino acá, que se llamaba Copacabana. Copacabana, muy bien. Sí. Y a mí me gustó cómo era el ambiente y todo, y yo decidí por eso aprender español, porque me gustó estar allá. Bueno, muy interesante. Yo también estuve en Copacabana muchos años después, pero después de cerró. Muy bien, muy bien. Y después que sentiste esa curiosidad y que te empezó a gustar el idioma, ¿no has querido, has tenido el deseo de viajar a algún país latinoamericano? Sí, yo tuve esa obsesión, como sí. que sí, de querer viajar para allá. ¿Y por qué no a España? Porque muchas, me he encontrado muchas personas que me dicen: no, no, no, Latinoamérica no me interesa, quiero España. Es que primero yo tuve esa obsesión de, con, con España. Ah, sí. <risa> primero España, ¿no? Y sí, después sí, sí. Latinoamérica. Y, pero bueno, ¿has visitado algún país latinoamericano? Sí. Argentina y Brasil. Argentina y Brasil. Muy interesante. Y bueno, ¿cuál te gustó más? Brasil. ¿Brasil? Brasil. Ah, ¿Será porque hay más morenitos? Bueno, eh, ok, seguimos con las demás preguntas. Eh, dice, ¿te gustan los chicos latinos? Sí, sí, en general. Me gustan. En general, eso es... Bueno, en general, pero... Bueno, ¿por qué te gustan? A ver. Ah, porque me gustan, porque son así, alegres, que se puede hablar muchas cosas con ellos. Ah, se puede bailar con ellos, con la mayoría, con, con la mayoría, sí, pero no con todos. Eh... Lo dice por mí, ¿eh? <risa> <risa> <risa> ok, y bueno, ¿has tenido algún novio latino? ¿Qué varios varios oh. bueno y estuvieron todos todos están divididos entre Argentina y Brasil yo tuve un brasileño un argentino y y, y ya y ya <risa> yo pienso que tuvo más argentino porque eso y es ya <risa> me parece que eso y de ya demuestra que tuvo más tiempo en Argentina a pesar de que le gustó más Brasil esta pregunta es muy interesante porque muchas personas me lo preguntan y no es lo mismo desde la perspectiva de un latino que la perspectiva de un local, por eso quisiera preguntarte qué diferencias tú ves entre un chico ruso y un chico latino. Yo creo que la principal diferencia en, en la relación con ellos, cuando te conozcas con ellos y todo eso, yo creo que un chico latino toma más iniciativa en general, que como que puede ser, como que no tienes que hacer nada. Como, como que, que somos muy eh, lanzados, lanzados eh, impulsivos, ¿no? A la hora de de es como una que, decisión. Yo creo que es muy difícil conocer a un chico ruso o kazajo, por ejemplo, porque ellos como que, no sé, se tienen miedo o, o no sé qué le pasa. Ellos, como que yo tengo que hacer todo. Se demoran mucho en, en hacer un acercamiento, ¿no? Tomar... Sí, es eso. A la hora de tener relación, por ejemplo, ya, no sé, me parece que ya es como que un chico ruso o kazajo tendría como que más ventajas. Hmm. No sé si tú sabes que aquí como que los hombres como que siempre regalan flores, hacen, hacen ese tipo de cosas. Sí, es, es algo que sucede mucho, sí. Yo creo que en mi exp experiencia... ¿Tu experiencia personal? En mi per experiencia perso personal, ah, los chicos latinos hacen eso conmigo. Ajá. Atientan, <risa> chicos latinos, regalen flores, ¿eh? Las flores no son tan caras y las venden donde quieras, por lo menos en estos países las encuentras. Regalen flores, no sean tacaños, ¿eh? Okay. No, yo creo que también. ¿Puede ser que en Brasil ellos regalen flores solo en, en el, durante los funerales o algo así? Ah, solo cuando las personas mueren o fallecen, ¿no? No sé, tal vez, por lo menos era, bueno, esa era es, la explicación eso. de mi novio. Ah. Es muy inteligente ser brasileño. Bueno, eh, le seguiremos diciendo, no, en todos los países latinos no pasa eso. Realmente hay otros países latinoamericanos donde quizás la cultura no es tan de regalar flores como aquí, es cierto, mm. ni de eso de hacer muchos regalos. Pero sí hay sus cosas. Por ejemplo, en Cuba te puedo decir que tú sales a pasear, lo mismo aún... Eh, bueno, en Cuba es muy famoso el malecón, el malecón habanero, que es un lugar donde la gente va, sobre todo por la tarde, por la noche, cuando ya no hay mucho sol y se sientan en el muro del malecón y pueden disfrutar de la brisa del mar y siempre es como una cosa romántica. Ahí pasan muchas personas que venden flores, pero ¿cómo venden las flores? Es la flora dentro de un cristal. Mm. Y entonces siempre hay ese detallito, y compran la florecita, tiene, tiene su cosa, no como aquí, en estos países ya regalar flores es una cosa de que eh, estamos juntos y vamos tres días, un aniversario de tres días te regalan una flor. Aquí por cualquier cosa te regalan flores, <risa> pero bueno. ¿Estarías dispuesta a casarte con un latín? Uh, pues esa pregunta, no sé, yo creo que no, a la hora de casarte no tienes por qué pensar en, en el origen de la persona. En la nacionalidad, En claro. la nacionalidad. Yo creo que entre los latinos, claro, que se tiende a pensar que no son de fiar, que son así, como que... que... Mujeriegos. Sí, sí, sí, que... Y nada. Que tenemos y, esa fama, ¿eh? Y no solo fama, es verdad, eso también. Mira, mira. <risa> Todos no somos así, algunos somos buenos. Pero yo creo que entre los chicos locales también hay personas así. Entonces creo que esas cosas no dependen mucho de la nacionalidad o de, del origen del origen, ¿no? A ver, es algo que es muy real, ¿no? Eh, como dice ella, para tú tomar una decisión de ese tipo, se supone que debes conocer a la persona y no importaría cuál sería su nacionalidad. Pero sí es verdad que los latinoamericanos en el mundo tenemos fama de ser mujeriegos, de, de no ser hombres más bien hogareños y eso tiene sus complicaciones, pero no todos somos así, lo digo por experiencia propia. Pero eh, son cosas que, que son las opiniones internacionales que se pueden encontrar con respecto a nosotros los latinos. Pero yo creo que también es un estereótipo porque, por ejemplo, a mi novio brasileño le gustaba mucho estar en casa todo el tiempo. Y de hecho, por eso, no sé, creo que tuvimos esas diferencias. Es por como supuesto. que no es un hombre típico. Tenía, tenía el refrigerador lleno de comida. Tenía una computadora, tenía un televisor, tenía un PlayStation y tenía una cama. ¿Qué más necesita un ser humano? ¿Ya? ¿Suficiente? <risa> Bueno, esta pregunta no estaba en la lista Pero bueno, una pregunta improvisada Que quiero hacer a ver que Para que no quise ni decírselo, para que no estuviera preparada Y... <risa> mira, mira, está nervioso eh, Pregunta muy interesante Y a ver ¿A mí me consideras atractivo? La mate, ¿eh? <risa> No se la esperaba, esperado, eh Vas a cortar esa Voy a cortar muchas, muchas La parte que se ríe mucho Pero la respuesta no La respuesta es importante Vamos a qué dice Aquí no está la respuesta No mires por qué Ah, miras a mí Para evaluarse el evaluar Ok, Fitlana, pues nada, muchas gracias. Eh, muy interesante saber cuál es la opinión de una chica rusa eh, sobre los latinos. Así que, ¿qué? ¿Te ha gustado la entrevista? Sí, me ha gustado. Se puede hacer, creo, que más preguntas, no sé. Bueno, ya tendremos otra dinámica. La van a estar viendo a cada rato, ¿sabes? Y eso que no me quiso responder si yo le gustaba, pero bueno. Cosas que pasan. ¿A, ¿A qué te refieres? <risa> la respuesta en un próximo video. <risa> Hasta la vista. <risa>